Parcerito, espero que esté súper bien Hace mucho no hacía esto Pero bueno, le agradezco a Capital Music Que me dio nuevamente la oportunidad Y pues listo Espero les guste y disfruten de la nueva música Vamos a ver A ver Yeah JSM Ya. Yeah. Bien, bien. Se hace mucho más las a improvisar. Hoy estamos rompiendo la red junto a Rayan el Castro, Soft producer el capo en miayo. Está la verdad de la farsa en Colombia, de la farsa en YouTube y de la farsa en personas sin miedo al éxito y sin miedo a morir y como dijeron por ahí. Que le tenga miedo a la vida, pues que no nazca. Ya. Yes. cámbiame el tema. Vamos a bajar un par que se creen muchas cosas. Vamos a darle. Esto es 6, 3, 2, 1, ¡Let's go! No te hagas la santica y Mira hacia el frente, le temes a la vida. Karma ya YouTube, ojalá que la vida jamás te haga lo que le haces al resto Te crees una santa y eres una hipócrita Utilizas a los hombres como un papel higiénico Le decís yo te amo y de repente terminaron Estabas amando otra staff Hablas de madurar, pero madurar que niña Si se la pasa subiendo indirectas de la mierda Gánate la, la fama que por gente como tú Es que estamos como estamos Uy la santita de Youtube Que en vez de creerse mucha cosa Deje de ser doble cara En persona es una mierda En Youtube es una santa Te lo bloquearon un video y de repente me peleas Mira niñita reacciona Peleas porque de más de lo que es Menos ganas Y yeah. Yeah. Increíble la verdad Pero ja si sí es directa, bien directa Y si las coge bien Si no Te haces la sufría y lloras frente a res ja, Como si no te conociera Lloras pa'l video y después es otra más Deja esos juegos que si vos quieres en Estados Unidos hay colegios de retraso mental. Soy una basura, por supuesto que sí, pero prefiero serlo a no una frustrada de mierda. Mejor aquí por eso me perdiste. Ahora tengo a alguien mejor que sabe amar y no coger a los hombres como un papel higiénico. Bien, yeah, bien. Yeah. JSM. Johan producer, dime las eh. Ja. rompiendo, bien. uy la santica de youtube, parcerito, deja de llorar, hipócrita, falso, bien Si ja. les ha gustado me apoyan con un like ahí suscribiéndose y pues nada este es el último vídeo que espero lo hayan disfrutado mucho y la verdad si quieren conocerme más o quieren ver qué es lo que hago eh, abajo les dejo mi facebook y mi instagram que estoy muy activo ahí como siempre rompiendo johan Vamos para arriba